Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Ferino. ¿Cómo te va, Lenín? ¿Todo bien? Qué bárbaro. ¿La, la perdiste? que necesita el Traveling. Sí, no. <risa> Bueno, hola, ¿cómo les va? Miren, les comento algo interesantísimo. Me preguntaron en el taller el otro día eh, cuánto conviene describir. De y Mario Segarra, mi gran amigo Mario Segarra, que participa en ese mismo taller, escribió algo que para mí es definitivo, de acuerdo con lo que manda el contexto y si lo que se describe es esencial para la trama. El, el tallerista que hizo la pregunta puso como, como ejemplo obras clásicas, digamos. Yo le dije, mirá, acá hay una cuestión de eh, tiempo que ha pasado desde ese momento hasta, hasta este tiempo de literatura. En, en la música tenemos todo un retroceso enorme, porque uno escucha la, la cosa tan cuadrada que se está componiendo ahora y escucha a los grandes genios del pasado, eh, Mozart, Beethoven, eh, Mahler, Wagner, ni más ni menos, y uno dice, bueno, parece como que hemos retrocedido. Lo mismo pasa con la, con la pintura, o sea, la basofia la, la del arte contemporáneo, eh, no me refiero a todo el arte contemporáneo, pero sí a la zona de lamparte, no de lampa del arte, de colgar una banana en la pared, ese tipo de cosas, qué enorme distancia que hay respecto de un Rembrandt, respecto de un Goya, respecto de un Velázquez. Es imposible, pero da la impresión de que empezamos a poner esas taradeces para después llegar, digamos, a, a esas obras formidables. Bueno, fue todo lo contrario. En literatura no sucedió lo mismo, en literatura nosotros tuvimos que ir aprendiendo a contar. Les pongo un caso muy, muy típico, Dickens. No, no han visto a Dickens, que es un genio aparte, no estamos hablando mal de las obras del pasado, al contrario. Estamos hablando de gigantes que nos han permitido subirnos a nosotros en sus hombros, es, es eso. Dickens, por ejemplo, te decía, dejemos en este instante a, a la señora Nomi que está filmando a su marido para irnos a la antecámara de la gatita Leni, que ahí está eh, eh, posando. Entonces ahí te cuenta y te la describe a Leni desde el último pelito, hasta la última orejita que anda por ahí, que están tan hermosa. A ver, mira, eso, ve ¿eh? qué hermoso. Bueno, lo mismo pasaba con la ropa, con las características de los personajes. Estamos hablando de una época, mediados del siglo XIX, en donde había un señor llamado Lombroso que sentó las bases de la frenología, que hoy día está considerada como una pseudociencia. Por ejemplo, yo he visto en manuales de historia decir de tal o cual en los, sus labios delgados se nota su falta de voluntad quiere decir yo que tengo labios grueso vengo a ser una especie del campeón de la voluntad, ¿no? o aquello, por ejemplo, que de repente los asesinos tienen el lóbulo de la oreja más de uno de ustedes está tocando ahí a ver cómo lo tienen lo tienen todo juntito en lo de separado ¿eh? por ejemplo ¿eh? Ahora lo tengo separado, lo atras, juntito bueno, si lo tenés juntito sos un vil potencial asesino ¿no? ese tipo de cosas, bueno, eso se... Sí, recontra descartó pero en la época en que estos genios escribían Dostoyevsky un poco más para acá, Melville eh, Flaubert bueno, pónganle toda la gran novelística del siglo XIX se pensaba que esas características hacían a un comportamiento determinado lo mismo que la ropa eh, Bill Gates con toda su plata mal usada por otra parte, a vos te hablo Bill plandémico Bill, eh, se viste como nosotros, pero en la época en que escribían eh, Dickens y la, los, los grandes novelistas ingleses de la Revolución Industrial, la pilcha, la ropa, indicaba un montón de cosas acerca de la extracción social del personaje era realmente necesario describirlo. El mobiliario, lo que, lo que andaba alrededor de la gente, todo eso tenía muchísimo que ver con la construcción del personaje. Hoy no. Hoy, si un personaje es rubio ¿eh? Eh, o perirrojo, pongámosle, es porque de repente, y el, el, digamos, el, el autor se encarga en destacar eso, es porque de repente hay un asesino que cuando ve perirrojos o rubios mata. Entonces, bueno, ah, para eso sirve, lo de Marito se agarra. Acuérdense lo que decía Marito. Cuando lo manda el contexto, en relación con la intriga, con la trama, si la descripción tiene que estar en función de eso, y esto no es un concepto nuevo, lo que pasa es un concepto revolucionario que tiene que ver con un señor llamado Edgar Allan Poe que sentó las bases del cuento moderno. No hay cuentista hoy día, ya lo dije en más de un programa, que no le deba una vela a San Algardo de Boston. ¿Por qué? Porque en medio de lo que se estaba escribiendo en su país en ese momento, Herman Melville, Nathaniel Hosson, eh, Longfellow, este, Washington Irving... Eran personas que necesitaban dar todo un enorme, un enorme mundo descriptivo. Poe, no, revisen los cuentos de él. Estamos hablando de un autor que parece, digamos, de hoy día en ese sentido. Yo, por ejemplo, vivo lo siguiente. Dostoyevski hoy día, hoy día, no describiría esas, esas parrafadas y páginas y páginas con su descripción psicológica, espiritual de los personajes. No lo haría lo mismo. Eh, Melvin lo mismo, yo creo que Movidic hoy día tendría menos páginas, pero Marcia, Movidic te aburre, no no me aburre para nada, simplemente digo que así como antes la gente se sentaba en un Forte, hoy día se sienta en un Maserati, en una Ferrari, me explico, ¿por qué lo digo?, porque sin el Forte no existe la Ferrari, el Porsche, el Maserati, etc., esa es la cuestión, sin el cuchillo de Silex no, no existiría esta maravilla, que tenemos por acá, ¿no? nada menos que... El, lo estoy estrenando, por eso tarde de salir. Nada menos que este White Hunter. esto es un cuchillo re clásico. Ahora, el hombre primitivo que utilizó un, un hueso y le sacó un poco de filo para poder alimentarse, poder defenderse de tribus rivales, etc., jamás pensó que iba a llegar a esta maravilla. ¿eh? Marce, pero vos decís que Dostoyevski es un autor primitivo, no, no digo eso, no, no digo eso, al contrario. Lo que digo es lo siguiente, si escribiesen hoy no escribirían con tanta parrafada, esta es la realidad, no describirían, porque no lo necesitarían, gracias al cine, nosotros ya sabemos por ejemplo cómo es un submarino andando en el fondo del mar, no sé si me explico. Ahora hay una cosa interesante que lo decía también en mi respuesta que le di a los muchachos de otro día. Poe, si estuviese escribiendo hoy día, escribiría como Poe hace 200 años. ¿Qué te parece no, esa, esa idea a vos? ¿No sí, es así? Sí, sí. Y sí, ahora sí. la sensación de que sí, porque eh, eh, sus cuentos están tan actuales, son tan actuales, los procedimientos que él puso son tan actuales que van a servir de acá hasta que el ser humano. Deje de contar, es decir, el, el ser Nunca. humano va a dejar de contar cuando se termine la humanidad, sí, claro. desde luego. Este, no van a triunfar los tipos que no escriben novelas, ¿eh? aquellos que escriben novelas sin personajes, sin trama. Podrán figurar eh, en alguna columna de algún pasquín de moda, pero no van a triunfar. ¿eh? Van a triunfar los autores que realmente cuentan buenas historias, historias que, que realmente te dejan con la boca abierta. De manera tal que, pensemos en esto, Pou necesitaba apenas dos o tres rasgos para componer a un personaje. Revisen, busquen por ejemplo, eh, pongámosle, eh, el personaje de Fortunato en el Tonel de Amontillado. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ustedes ese personaje? Bueno, yo lo veo gordo, por ejemplo, pero no, no recuerdo que en ningún momento Pou haya dicho que es gordo, por ahí por el, el alcohol que toma. Eh, hay dos elementos, dos o tres elementos, la tos, la, la borrachera y la fanfarronería. Y un elemento clave desde el punto de vista eh, escenográfico que es el gorro de cascabeles. No lo voy a spoilear, pero ese gorro de cascabeles en el final del tonel de amontillado de Daralampo va a tener una importancia descomunal, descomunal. Así que bueno, muchachos, si la pregunta va por ahí, yo les digo, no se gasten describiendo más de la cuenta. Que las descripciones tengan que ver, como dijo Marito, mi gran amigo Mario, que las descripciones tengan que ver con la trama. Si sirven para la trama, bienvenida sea. Ahora, si da lo mismo el personaje sea gordo, flaco, narigón, niato, pelado, peludo, musculoso, enclenque, fofo, lo que sea, si da lo mismo... No describan que ni fósforo, ni musculoso, ni narigón, ni etcétera, etcétera, etcétera. Me despido mostrándoles de nuevo esta joya. Para el que no lo sepa, esto, ¿vieron los Rolex? ¿Eh? Vieron, hoy mencionamos la, la Ferrari. Bueno, en el mundo de la cuchillería, ¿eh? es, esto es justamente un Rolex. ¿eh? Me, quería mostrarles una cosa bella, describirles una cosa bella. Por ejemplo, vamos al caso. Si un personaje saca un cuchillo, por ejemplo, y es un cuchillo de cocina, y lo único que sirve es simplemente para cortar, ¿para qué describirlo? Ahora, si un señor saca una bestia de estas, y de, dale otro, otro plano, que estoy enamorado de esto. Si otra, un señor saca una bestia de estas, el Puma White Hunter, ¿eh? indudablemente que ya tiene otro estatus la cosa, ya habla mucho acerca del personaje que está usando eso en un campamento. Muchachos, si les gustó, compartan, compartan, describan poco. Y nos seguimos viendo, si Dios quiere, mm, Taller de corte y corrección, pero me voy a corregir, describan lo necesario. No es que describan ni poco ni mucho, lo necesario.